Yo pensé que existía la chica perfecta, pero.. Am se el imparable. Hola, esto es de despedida al darme cuenta que tu alma está podrida una mujer como tú yo no quiero en mi vida espero que no me busques eres una desagradecida cuando te conocí te puse en un pedestal incluso quería llevarte conmigo al altar ahora solo te veo y me dan ganas de vomitar creía que con tus historias me podías engañar yo pensaba que eras buena tus Dulce traicionera, mi flor de hiedra, yo pensaba que eras buena, tus besos me envenenan. Dulce traicionera, mi flor de hiedra. Pensaba que eras buena. Hunter. Oh, oh, oh. Yo no quiero estar contigo un ratito Eso sería cometer un delito Y es que para ser feliz no te necesito Gracias a ti mi corazón se marchito. ¿Y qué querías? ¿Que me quedara rogándote? Lo siento tengo en casa mejores esperándome Camarón que se duerme, se lo lleva en la corriente Dejaste tu castillo por ir tras un delincuente Yo pensaba que eras bueno